Hace dos años en las elecciones presidenciales del 18 de octubre del 2020 el movimiento al socialismo a la cabeza del binomio Luis Arce y David Choquehuanca obtenían el 55,11% de los votos. Con, esto, con este resultado para muchos se recuperó la democracia aquel 18 de octubre. Para otros fue una tremenda derrota y una confirmación del de poder que tienen este movimiento político, que es el movimiento al socialismo, que representa o representaría, en interpretación de ese sector, de, eh, que representa a las clases populares, a las organizaciones sociales y a los pueblos indígenas de nuestro país, que no encontraron, en otras candidaturas o en otras fuerzas políticas coyunturales que se formaron con miras a esas elecciones, no encontraron una verdadera representatividad. ¿Cuáles son los desafíos, los logros alcanzados durante estos dos años de aquel, desde aquel 18 de octubre? ¿Cuáles son los desafíos para la democracia? Teniendo en cuenta que para muchos sectores afines al gobierno, la aventura que se inicia este próximo sábado, aquel denominado paro cívico indefinido, sería un proceso de desestabilización que busca rememorar lo que ocurriría en 2019, derivó en el quiebre y en la ruptura del orden constitucional y provocó la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Estamos camino nuevamente a un escenario así, o quienes pretenden reeditarlo, esto es irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. Penalizan el aborto. Cuando observadores observados. El sistema falla. Sin analfabetos. El sistema falla. Mientras no consuman fármacos. El falla. Siembra tus alimentos. El falla. Las semillas no tienen dueño. El falla. Si se organiza el pueblo y nos movemos los de abajo, el sistema falla y se va al caos. Martes 18 de octubre, muchas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de la señal de Avia Yala Televisión, como todas las noches, tocando temas de, de que hacen la agenda nacional e internacional, por supuesto, de la mano de nuestros irreverentes. Así que voy a dar la bienvenida a los y la irreverentes, solo que esta vez la irreverente... Es Canela Crespo ¿Cómo estás? Siempre es un gusto tenerte acá Igual Diego, para mí es un gusto estar aquí Todavía más en un día tan importante Como el segundo aniversario De la recuperación de la democracia en Bolivia Lucio González ¿Cómo estás? Qué buenas noches Diego, Buenas noches, una noche más acá Y saludar a Canela, a Alem y a Javi ¿no? Va a ser lindo hablar de este tema Importantísimo Alem Kisbert, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, Ganela. Buenas noches, Lucio. Javier, buenas noches. Y por supuesto, como siempre, buenas noches, Avialala. Javier García, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañera. Eh, y buenas noches, público de Avialala. Bueno, dos años, lo decíamos, del triunfo del de, eh, binomio del movimiento al socialismo, Luis Sarce y David Choquehuanca. Hemos, uh, en la jornada de hoy, todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Hoy, el Tribunal Supremo Electoral declara como presidente electo a Luis Arce Catacora, y como vicepresidente electo a David Choquehuanca Céspedes. Un día como hoy hemos dado esperanzas a nuestro pueblo hermanos y estamos empezando a construir certidumbre, tranquilidad. A dos años de esa victoria Electoral contundente, gracias a ustedes, gracias al pueblo boliviano. Hermanas, hermanos, lo único que hemos hecho con nuestro Gilata David es trabajar. Hemos trabajado, estamos superando la pandemia. Bueno, eh, después de estos dos años, ¿qué representan para ti, Lucio, el 10, qué fue el 18 de octubre del 2020? ¿Fue la recuperación de la democracia o fue simplemente una elección más? No, para nada, no fue una elección más. Creo que hubo... Una importante elección ¿no? democrática que donde el pueblo eligió justamente a su presidente, restableció ciertos parámetros institucionales, los cuales se habían perdido a partir de la huida de Evo Morales del país y el gobierno catastrófico que tuvo la derecha como fue Yanine Áñez. Creo que el momento de la elección en el que gana eh, Luis Arce con el 55% implica un apoyo popular, no solamente de la gente del MAS, sino también de la gente no masista, que en las movilizaciones del año 2019 mucha gente estaba presente eh, en, en las movilizaciones y que precisamente podía o no ser partidaria del movimiento al socialismo, pero no quería que haya un proceso de autoritarismo y tiranía con Evo Morales y que reencausó su voto dentro de las elecciones de, eh, de hace dos años, ¿no? del 2020. Creo que es importante señalar que en, en ese periodo eh, de elecciones, la gente dio su confianza a Luisa Catacora, no a Evo Morales. Dio su voto de confianza, ¿por qué? Porque implicaba un proceso y un discurso al mismo tiempo, que intentaba por medio de David Choquehuanca cerrar la constante polarización que se había generado a partir del referéndum del año 2018 con el tema del 21-F, y que luego del 2019 y los conflictos y el proceso traumático que ha vivido el país, era la esperanza de poder eh, generar un momento de encuentro. ¿no? Creo que ese es el punto central que se debería rescatar de la elección de Luis Arce Catacora, pero que en el transcurso del tiempo posterior a las elecciones encontramos que no se ha cumplido el discurso que ha tenido el vicepresidente, tan emotivo que hemos tenido, ni tampoco el presidente, y que creo que en este momento hay no solamente, no, no diría una polarización social como el año 2019, pero sí una crisis a nivel político partidario dentro del movimiento al socialismo y el movimiento al socialismo, queramos o no, sigue siendo la fuerza más grande en el país. ¿no? Entonces creo que es un momento importante el tema de la elección, pero que eh, justamente es, el, yo diría, el, un proceso de, eh, se podría decir, de cierre del movimiento al socialismo, ¿no? de un proceso nuevo y de renovación política que tiene que tener la capacidad y la madurez política si es que quiere mantenerse en el ejercicio del poder político. Javi. A ver, yo creo que lo fundamental de estos dos años de recuperación de la democracia es, enten, es entender cómo hemos podido construir eh, este proceso, digamos, de una manera relativamente tranquila y corta en un espacio de tiempo. Es decir, eh, así es, tomamos la historia de Bolivia. Cada vez que se han dado estructuras de golpes de Estado, generalmente implica un largo proceso de, de desestabilización democrática, de pérdida del, del sistema democrático en sí mismo, que toma décadas o por lo menos varios años en recuperarse. Voy a poner un ejemplo. Cuando se dio el golpe a Salamanca en el corralito de Villamontes, tienes gobiernos militares hasta el 46, más de una década. ¿ya? Tú tienes, eh, cuando se da el golpe de Barrientos, no se recupera la democracia hasta 17 años después, cuando cae García Mesa, o sea, plenamente. ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta vez pasó solo nueve meses? No? Y yo creo que ahí está el gran elemento. Es decir, sin duda que hubo una victoria en las urnas que consolidó el, el traspaso a, una, a un gobierno democrático y por lo tanto el fin del proceso dictatorial. Sin duda que eso fue el momento culminante de la victoria de Luis Arce. Pero también esto pudo darse porque... Eh, hubo un grado de movilización social, de movilización en las calles, de movilización popular que logró desestabilizar cualquier intento de consolidar la dictadura. Eh, ya sabíamos que prácticamente para agosto Áñez tenía los días contados después de las movilizaciones coordinadas desde la COP y el movimiento campesino a la cabeza de Felipe Quispe y Orlando Gutiérrez. Entonces... Eh, hay mucho que celebrar, sí, pero hay que evitar caer en esta falacia institucional de creer que lo que nos devolvió la democracia fue la realización de las elecciones. No, lo que nos devolvió la democracia fue la movilización popular contra la dictadura que pudo derivar en de elecciones. Si no hubiera habido eso, eh, tendríamos años hasta ahorita. ¿Alem? Sí, gracioso. años hasta ahorita... Eh... <ríe> no, tampoco, ¿no? Porque es cuestión de... La ejecución técnica que tenía una determinada corriente, o sea, lo que se está buscando ahora desde el imaginario social son eh, caudillos, dirigentes, representantes políticos, como queramos llamarlo, que tengan la capacidad técnica de la administración y estén muy lejos del elemento de la corrupción, lo cual no demostraba el gobierno de la señora Áñez, entonces no era... No hubiéramos aguantado tanta ineficiencia administrativa. Era imposible, inclusive la señora se iba quedando constantemente con cambio de ministros. Eh, los partidos se le estaban despegando de su línea, no sé si se puede decir, de su línea partidaria. Entonces no iba a pasar tal afirmación un poquito catastrófica, ¿no? Pero bueno, es la mirada del más. Eh, ¿Qué me parece interesante? A ver, la pregunta, eh, si, si es una elección más o tiene algo en particular. Mientras el proceso electoral sea igual con el voto en función a la representación, el voto representativo, yo dejo de ser el elemento político y doy mi voto hacia un diputado, un senador, xy... Eh, la elección es la misma, vamos a tener los mismos resultados. Si hacemos un grado de comparación entre la ineficiencia de la señora Áñez con la ineficiencia del la señora Arce, vamos a ver que son los mismos resultados. ¿Cuál ha sido el, el percutor para tener los mismos, los mismos resultados? El proceso electoral, porque el proceso electoral en función a lo ya explicado plantea legitimidad sobre nuestros representantes, poco cuestionado por supuesto a menos que hagamos gran caos como lo que se quiere venir en el, en el departamento de Santa Cruz. Entonces, este proceso electoral es muy similar a los otros, que no tiene nada que ver con el 2019, que es otra etapa. Ahora, me parece también importante reconocer eh, qué es el más en este nuevo escenario. En este nuevo escenario... Está el señor Arce y el señor Arce no tiene la imagen indígena que tenía el señor Evo Morales, no tiene el discurso pro indígena rural que tenía el señor Evo Morales, por el contrario, inclusive el señor Arce tuvo y tiene la, la mirada de ser un tecnócrata de clase media, que no está mal, está mucho mejor. Pero en función a eso, el señor Arce no está sabiendo satisfacer su capacidad tecnócrata frente a la demanda social. Y eso le está generando los conflictos, eh, no solo en Santa Cruz. Santa Cruz es, es una prueba de ensayo, una burbuja más, pero le está pasando en tema de los mineros, en tema de cocaleros, en tema de los, de los grupos eh, rurales de Achacachi. Entonces, esto le está generando este problema por su falta de capacidad técnica sobre un conflicto, su falta de capacidad. ...técnica sobre la administración del Estado mismo, y eso me parece importante. Entonces, si hacemos la lectura del señor eh, del señor García, del compañero Javier, eh, ¿el señor Catacora se convertiría en un dictador? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, Y la, y la otra pregunta sería, ¿vamos a tolerar la incapacidad administrativa, no solo del, del actual presidente, sino también de los gobernadores y de los alcaldes? Y esa me parece la cuestionante que está empezando a emerger con mayor fuerza. Bueno, yo creo que para leer lo que ha sido el 18 de octubre del 2020 hay que entender qué ha pasado realmente en el golpe de estado del 2019. No, no solamente ha habido una concurrencia de derechas locales, derechas internacionales, financiamientos, medios de comunicación, eh, fuerzas públicas, ¿no? fuerzas armadas, policía, sino también <coughs> ha habido una, eh, un momento de, eh, después del golpe de estado, un momento serio de autocrítica que ha llevado a la movilización la, mov la movilización eh, se ha hecho después de muchos años sin recursos del estado sin, sin, sin, sin controlar ninguna institución pública realmente la gente se ha volcado a las calles con banderas con causas reales ¿no? eh, que era la recuperación de la democracia elecciones ya eh, renuncia de Janine Áñez eh, la huipala se respeta, las mujeres de pollera se respetan. O sea, había banderas específicas que han volcado a la gente, a las calles, a la movilización y que ponen y a la resistencia a un golpe de estado. Evidentemente, me parece muy bien que en esta mesa todas todos estemos de acuerdo que la gestión de Janine Áñez ha sido nefasta. Y ese es el país que ha dejado también en, eh, después del 18 de octubre, ¿no? eh, después de la victoria popular con más del 55% de los votos. Ahora bien, sí creo que es muy ingenuo, pero muy ingenuo adjudicarle la victoria a Luis Arce en desmedro de Evo Morales. ¿no? O sea, yo creo que eh, eh, eh, justamente por respeto a toda esta movilización que evidentemente ha habido en 2020, no podemos decir, ah, es que Evo Morales había huido y no era parte de esa victoria. Claro que era parte de esa victoria. El golpe de estado de 2019 ha sido a Evo Morales, hay que, nunca hay que olvidar eso. No es que ha huido porque le ha dado la gana, ha huido porque realmente, no solamente lo iban a matar, eso es lo de menos sino que además iba a haber ríos de sangre que cruzaran en este, en este país. ¿no? Entonces, eh, es, sí ha sido Evo Morales, sin duda, sí ha sido Luis Arce, sí ha sido David Choquehuanca, pero sobre todo ha sido la gente movilizada en 2020, la que ha recuperado la democracia y la que se ha movido con causas, con banderas, que hoy además, y eso sí, creo que vamos a tener más coincidencias en esto, estamos, eh, estamos esperando que se resuelvan esas causas, que se profundicen esas causas y que se vuelvan agenda programática del gobierno. Um, Lucio. Bueno, a ver, respondiendo, el tema de Evo Morales es la manzana de la discordia de este país, no solamente del país entero, sino del propio movimiento al socialismo. Claramente las declaraciones a fuego cruzado que se dan entre eh, los ministros de Arce Catacora, puestos por él, puestos a dedo, por el tema de la dedocracia que se da en la elección de los ministros, y ahí fue cruzado con los sectores de Evo Morales y la vieja estructura política o célula política que manejaba el poder ejecutivo, ¿no? O sea, perdón, quiero entender. Tú dices que la centralidad de los conflictos del gobierno y del país es a causa de Evo Morales. No digo que la centralidad, digo que la manzana de la discordia, que eso es muy diferente. No, no, no. Porque hay muchos conflictos que se generan durante este tiempo, ¿no? Por diferentes temas. Pero creo que es fundamental recalcar que hay una figura importante que es la elección al voto. No hay que desmerecer las elecciones que se dan por medio del voto popular y el voto popular ha elegido a Arce Catacora. ¿Y por qué digo esto? Porque ha habido muchas personas en las movilizaciones del año 2019 que directamente han generado un proceso importantísimo ¿no? dentro de... Eh, dentro de las movilizaciones en ese momento anteriores a la renuncia de Evo Morales y esto implica directamente de que habían personas que estaban cansadas de las actitudes autoritarias del movimiento al socialismo y que marcharon en las movilizaciones denominadas por Evo Morales como pitilleros o piritas. ¿no? Y esto es claro, cuando, cuando uno ha participado en las movilizaciones sabe que la gente del MAS también ha estado en, eso, en, estas, en esas trincheras igual. Pero que posteriormente y claramente con el gobierno nefasto de Yanine Áñez, ojo que no hay que atribuirle, ahora se le atribuye todo a Áñez, ¿no? se dice la economía ha sido al caño por Yanine Áñez. Que esto ha sido culpa de Yanine Áñez. Por favor, han gobernado 14 años en el poder. Han, son el gobierno que más tiempo ha estado en el poder, más allá de Paz Estensoro, Han superado el, el, la silla presidencial de Paz Extensoro con Evo Morales. Entonces, las culpas económicas, esto, no tienen directamente que ver con el proceso directamente de Yanine Áñez. Hay un proceso de ralentización de la economía desde el año 2015. Tenemos el proceso del COVID-19. Ahora, el, el, pro, el problema económico no solamente es un del movimiento al socialismo tampoco, no hay que ser ingenuos, tenemos una guerra geopolítica en Ucrania con Rusia, los problemas económicos, energéticos que hay en Europa, y eso también generan problemas acá, ¿no? Porque nosotros somos una economía mucho más pequeña, pero al mismo tiempo dependemos de las conexiones, sobre todo del contrabando, porque en este país no se produce nada y en los 14 años tampoco se ha producido, ¿no? Entonces creo que hay una, hay una polarización dentro del movimiento al socialismo, alguna vez ya lo he repetido en esta mesa, que creo que salvo las nuevas movilizaciones que se van a dar esta semana del censo, que se han dado con ADEFCOCA y que se han dado con el sector de los mineros en el último tiempo, creo que las movilizaciones anteriores eran por sobre todo movilizaciones instigadas por una parte del movimiento al socialismo al tener el control de ciertos sectores y principalmente Evo Morales. Y eso que ADEFCOCA no sé si sacarlo de esa lógica, ya que también ALANES es parte de la estructura política tiene Evo Morales y no así Arce Catacor. Javi. Ya, bueno, para algunas aclaraciones que tienen que hacerse, ya eh, por orden. Primero, el título Revolución de las Pititas fue un libro publicado por Página 7. No fue idea de Evo Morales o de Miembros del MAS, fue una autodenominación de un medio vinculado a, al movimiento reaccionario que buscó denominarlo así. Entonces, Pititas, autodenominación. No, el MAS no hizo nada para que se denominen así. Ahora, mmm, Efectivamente, hay varias cosas que hablar de sobre los 14 años en los que Evo Morales fue presidente, solamente tomando algunas cosas de lo que trabajamos con el FMI. Pobreza moderada de 66% a 36%, pobreza extrema de 45% a 11% de la población boliviana, esperanza de vida de 62 a 72 años y tasa de culminación de primaria de 84% a 99%. Los bolivianos viven 10 años más en promedio, eh, todos los niños terminan la escuela primaria y la extrema pobreza ha pasado de afectar a 2 millones y medio de bolivianos a menos de un millón de bolivianos En parte por los logros del presidente Evo Morales Ahora, ya no le tengo que decir a la gente qué pasó bajo el gobierno de años Para señalar que sí hay un efecto de la gestión Pues solo para tener así un elemento de constancia Bolivia no es que solamente lo hizo mal de ese año Sino que lo hizo peor que cualquier otro país de Sudamérica Tuvimos la peor tasa de, de crecimiento económico del continente Entonces, sí fue años, sí fue años. Ahora una respuesta más que creo que sí es importante eh, Lo que hace que Áñez sea una dictadora No es su incapacidad administrativa Como se trata de señalar Alem Es el hecho de que no había ningún grado De representatividad democrática en la elección de Áñez Como figura de presidente interina No la había, o sea, no hubo Elección directa, la gente no, lo, no la votó. No hubo un referéndum sobre, bueno, quizás esta podría ser la sustituta eh, eventualmente de, de, de presidenta hasta que se convoquen elecciones. Tampoco hubo un pronunciamiento del Congreso, porque el Congreso no sesionó. Tampoco hubo un pronunciamiento del Senado. Tampoco refer, eh, correspondía en Escalafón, en tanto ella no era la presidenta del Senado, ni siquiera la segunda vicepresidenta del Senado, sino la tercera. Entonces, en ese sentido, Áñez es una dictadura, en tanto nadie le puso ahí. Solo los militares la pusieron ahí. Esa es la condición dictatorial de ella. Más allá de que haya tenido una mala gestión, una pésima gestión. En el tema dictatorial no es una cuestión de gestión, se trata del hecho de que no se representa la voluntad popular en el Estado. Ahora, eh, yo creo que eh, retomando lo que trabaja muy bien Canela, que es decir, es verdad que sin duda hay un gran rol que juega el expresidente Evo Morales eh, al, junto con toda la estructura del MAS en las movilizaciones populares para la recuperación de la democracia que son la base para la recuperación de la democracia pero yo creo que junto con eso también hay que entender que el movimiento popular siempre ha sido más amplio y no digo más amplio en el sentido de que había un movimiento popular detrás de Luis sino que había un movimiento popular mucho más grande que Luis o que Evo como individuos ¿no ve? es decir, el proceso de lucha de las jornadas de agosto estaba encabezado por dos políticos que no eran del MAS Felipe Quispe, que de hecho candidató en otro partido y Orlando Gutiérrez. El bloque popular es algo mucho más grande y es mucho más amplio. En ese sentido, creo que es muy importante tener en mente que mmm, de la misma manera que la izquierda en los 70 o era la representación del movimiento obrero, era mucho más, por el movimiento obrero era mucho más grande que la izquierda en sí mismo, el MAS es la representación del movimiento popular en el siglo XXI, pero el movimiento popular es mucho más grande que el MAS en sí mismo. Y eso es una diferencia que yo creo que hay que hacer, sobre todo porque... La garantía de que el proceso de cambio siga siendo la línea política del Estado pasa en el hecho de que el MAS, tanto las autoridades anteriores como las actuales, asuman que el proceso de cambio va más allá de ellos y es un compromiso colectivo con las metas sociales de las clases populares bolivianas. Por ponerlo así muy sencillo, pues lo que decía Canela. Eh, la huipala se respeta, las mujeres de polla se respetan, eh, abajo la dictadura y elecciones ya. O sea, ese tipo de demandas son elementos articuladores de lo popular. Ahora, solo para cerrar, que creo que esto sí es muy importante, es el hecho de que haya democracia interna en el MAS le sorprende de tal manera a los analistas de oposición que tratan de enfrentarlo con una división irreparable. Señores, o sea, en CC puede que Carlos Mesa destituya a Andrea Barrientos con un Twitter, ¿ya? pero el MAS es más democrático que eso. Es mucho o oh, que, que creemos, donde el propio Luis Camacho hace, graba a sus aliados políticos como a Pumari. O sea, hay un grado de democracia interna, de vitalidad de la movilización popular interna dentro del MAS, que hace que siempre haya grados de conflicto. ¿cierto? Sí, no es nuevo, eso viene desde antes de que sean gobiernos, desde el inicio de los 2000, O sea, el hecho de que, por ejemplo, los congresos del MAS son altamente conflictivos es algo que es conocido desde, desde la época de que, que um, Antonio Peredo era candidato a vicepresidente del MAS. Entonces, mm, no nos extrañemos de que estos tipo de conflictos surjan, porque son parte natural de... ...la democracia interna del MAS, no somos signos de división. Eso nada más. Alem. A ver, ¿por dónde? Ya. Eh, quería hacer algunas aclaraciones. O sea, ni el señor Arce Catacora se la cree que gracias al señor Evo Morales... ...se pudo haber ganado las elecciones. Fue todo lo contrario. El señor Evo Morales... El señor Morales lo que estaba generando es restarle votos al proceso electoral pro Movimiento al Socialismo, por el cual le pidieron que se haga un lado y mantenga un perfil bajo, no estando inclusive en Bolivia. Entonces ya era un articulador eh, negativo para el Movimiento al Socialismo. Y en función a ello, hoy por hoy podemos ver las rupturas... Eh, absurdas que tienen entre el señor Arce y el señor Evo Morales. Ese fue el resultado que empezó en el proceso electoral. Entonces la lectura de compañera Canela está muy por debajo de lo real. El siguiente elemento, o sea, un proceso de administración post-2020 está sujeto a... Eh, la poca el poco abastecimiento de gas que tenemos las pocas reservas de gas que tenemos que ya lo que en varias oportunidades el compañero mauricio se ha quejado tenemos eh, la poca administración y fiscalización de la minería es otro es otro debate el tema del oro es un debate ya in, el tema de la explotación del oro en bolivia y su nivel de contaminación ya es un debate internacional falta de administración del estado por supuesto la inversión hacia el agro, más allá de la agroindustria, que es privada, sino del agro, hablando del campesino, eh, es nula. ¿Y eso qué es? Eso es una falta de administración de Estado. Entonces, si hacemos una comparación muy ligera, muy ligera por supuesto, entre la administración del señor Catacora y la administración de la señora Áñez, yo no le veo diferencia, excepto que uno estuvo apenas un año y el otro estuvo con una escuela, ...más de 14 años por su currículum laboral y en estos dos años yo particularmente no lo veo administrar al Estado al señor Arce Catacora... ...y eso me parece realmente preocupante. El otro elemento que es interesante rescatar es el oportunismo de la militancia... Eh, yo recuerdo cuando ganó el movimiento al socialismo, había una fracción que decía: Yo sí soy del movimiento al socialismo, plausible, muy, muy, muy bueno por estos militantes. Pero había una fracción mucho más gruesa del oportunismo que decían: Yo no soy del MAS, yo soy del movimiento del, del IPSP, del Instrumento Político por la Sobería de los Pueblos. Y en función a eso, han hecho un montón de barbaridades. Y hoy por hoy hay mucha militancia que dice: Yo no estoy ni con Evo ni con Arce. Porque yo no soy del MAS, soy del proyecto. Y el proyecto va, es como decir, yo estoy con el proceso de cambio, no me interesa si es el MAS u otro partido. Es una militancia oportunista, ¿no? Que, que gracias a esa militancia oportunista, el movimiento al socialismo está teniendo un gran debacle. ¿Por qué? Y con esto voy a terminar. Eh, hay una frase bíblica, si no, me olvido, si no me he olvidado, mi infancia, donde dice, protégeme Dios, de mis amigos porque de mis enemigos me protejo yo y es lo que está pasando o sea toda la militancia por lo menos los ministros lo que se ve en TV y lo que se ve por debajo en los cafecitos alrededor de la Plaza Murillo lo que se escucha es que Arce lo estás haciendo bien Arce lo estás haciendo bien nadie le es honesto y en el mismo programa acá los compañeros en vez de generar un, una crítica un análisis serio y por positivo lo único que repiten es que están bien cuando en realidad no lo están. Y ahí es donde yo veo en ese nivel, una vez más, la militancia oportunista, donde te dicen, che, flaco, estás bien, cuando en realidad es todo lo contrario. No, me parece terrible que, que digas eso, porque cada vez que yo he venido y he participado de este programa, a no, no solamente yo, sino siempre la persona con la que comparto, hablamos de autocrítica, hablamos en realidad, lo de lo, lo, lo, lo que nos falta, lo que deberíamos estar haciendo, lo que, o sea, es, es, además esa es una línea discursiva que por si acaso no solamente la, la tratamos en este programa, sino que la tratamos desde nuestra militancia, y es muy grave también que creas que eh, necesitamos ponernos del lado de un, uno de los caudillos para eh, no ser oportunistas, pues no, compañero, aquí yo realmente, por lo menos yo sí soy militante de causas, de ideas, de de proyectos de banderas ¿no? y hay dos, en ese momento, hay dos y en este momento Evo Morales y Arce Catacora ¿A, cuál, a favor de no cuál, cuál proyecto nada. estás yo entiendo claramente que en el momento en el que saboteo el, al gobierno de Lucho Arce mi proyecto político se cae y en el momento en el que saboteo al proyecto político de Evo Morales le van mi a proyecto decir, político se cae bien, en este, este momento le van a oh, escúchame pero escúchame yo entiendo claramente ¿tú? que mientras esté saboteando cualquiera de los dos el proyecto político se cae y eso no significa que no sea propositiva con los dos, con los dos o tres o cuatro o quien sea. Hay que recordar cómo es que Evo Morales termina siendo presidente para empezar. Evo Morales no es presidente porque cayó del cielo iluminado, ni mucho menos. Ha habido décadas, décadas de, de luchas, de movilizaciones, de demandas, de marchas, guerra del agua, guerra del gas, que te han planteado agenda. Eso es lo que, te, lo que tiene el movimiento socialismo, que no tiene otro, o, otra fuerza política. Tiene proyecto político. Se llamó en su momento Asamblea Constituyente, se llamó Estado Plurinacional, redistribución de las riquezas, nacionalización de los hidrocarburos, tierra y territorio. Dile lo que quieras. Ese es el proyecto político que ha puesto a Evo Morales. No es al revés, no es que Evo Morales ha llegado un día y ha dicho ¡Ay, se me ha ocurrido Asamblea Constituyente! Pues no, para nada. No ha sido así. De hecho, tan, tanto ha cambiado este país que hoy el Lucio está aquí en la mesa así, cuando, Hoy su participación política él participa en política, está aquí en una mesa de debate en la tele. Su papá, por, ser, por hacer política, estaba en la cárcel. Esa es la diferencia. Ese es el país que, nos, que, que tenemos ahora. ¿no? Entonces, y, y, y mis respetos, por si acaso, a los papás que están, que están en la cárcel por hacer política, no pasa por, por un insulto. Pero esa es la diferencia que, que, que, que, que, que, que tenemos. Este es el país distinto que tenemos en este momento. Ahora, ahora sí quiero entrar a lo otro, a la profundización del debate sobre el qué está pasando ahora. ¿Dónde está la agenda? Y ahí, autocrítica, otra vez, ¿dónde está la agenda? Dos, el país que nos ha dejado Janine Áñez estaba en ruinas, otra vez, en ruinas. Yo trabajaba en una institución, muy, po muy poquito, consultoría, ni siquiera en una institución, eh, en la que se había robado el, la, la barrita para poner el papel higiénico alem Ese es el nivel de, de las instituciones a las que nos han dejado. Se ha robado la barrita de papel higiénico. Este programa, este canal o sea, no había sueldos no había nada, y esto ni siquiera era, por, era esa institución del Estado o sea, no, nos han dejado un país en ruinas y eso es lo que hemos, eh, lo que hemos tenido que sacar adelante hoy ningún indicador te dice que, eh, que este país estaba como hace dos años, no estamos aquí hablando de otras cosas Cris, crisis de acuerdo, movilizaciones ADECOC, Mineros eh, me has dicho uno más, Mineros sí, sí, sí. Ponchos Rojos, Santa Cruz de acuerdo, eso es lo que tenemos que resolver ahora. Pero este país no es el, el, el, el de ruinas de hace dos años. Y, y hoy lo que nos toca desde la militancia es plantear agenda, plantear proyectos. Entonces ¿no? no hay agenda ni proyecto. No, sí hay. Otra vez, Pensó ¿cuáles deberían plantear? ser? Reforma de la justicia, fortalecimiento del SUS. O sea, eso es, eso es lo que tenemos que... Y ir, ir, reactivación económica, vacunas, se han resuelto algunas cosas mediáticas, ¿no? Claro. No, pero, no, qué mediáticas, te has detallito? vacunado, Alem, yo me he vacunado. Yeah. Eh, con la Janine, era imposible que eso suceda, se estaban comprando respiradores para, hacernos, para, para robarnos. Ese es el país que teníamos con Janine Áñez. Que, okay, por cierto, creo, no sé dónde militas realmente Alem, pero creo que tu estructura también apoyaba ese, ese gobierno puede que tú no, y te, te lo aprecio en esta mesa de debate, pero por favor, o sea, ya tampoco hay que ser sinvergüenzas. ¿no? Yeah. O sea, decirnos oportunistas por no apoyar a Evo Morales o a Lucho Arce, ah, no, discúlpeme. ¿no? Aquí se trata de tejer puentes. Eso es lo que estamos haciendo los militantes de causas de ideas. Tejer puentes, tejer, tejer, eso es lo que tenemos que hacer. Y está bien tener disputas internas, más bien tenemos pugnas internas, porque si no seríamos, pues, súbditos de otros como, como lo son las otras estructuras. <risa> Eso. Dos detallitos así, cortito. Uno, cuando nos llaman <ríe> me pititas me y todo lo que quieran, no nos enojamos, pero cuando se les toca un terminito por ahí, como que se les mueve. Me han dicho por por no estar del lado de el, alguno. El otro Imagínate elemento, eso. El otro elemento, el otro elemento. Eh, sí, se habrán robado Imagínate. hasta el papel higiénico en el gobierno de Áñez. Sí. Pero ¿quién nos está dejando Ay, sin gas? ¿Pero quién nos está dejando sin minería? Bien. ¿Y quién nos va a dejar sin litio? Y esa es la gran pregunta. Respuestas estadísticas. Argumentando a alguien, es la primera vez en la historia del año 2021 que hay un déficit en el comercio exterior de los hidrocarburos, por ejemplo. Ese tema no tiene que ver con solamente la mala administ administración de Yanine Áñez, tiene que ver con un proceso geopolítico, con el tema de los recursos, con una crisis del propio capitalismo, que vive de las crisis en general, es su dinámica como modo de producción, digamos, pero que eh, está siendo mal administrado por el gobierno de eh, Arce Catacora, ¿no? Y hay una cosa que a mí me sorprende, Canela, ¿no? Cuando dices, de muchos años, el año 2020, antes de las elecciones, de muchos años sin recursos públicos. O sea que... Eh, es los recursos públicos del pueblo que se gastan en las movilizaciones del movimiento al socialismo, eso es lo que quieres decir. No, para nada, sin capacidad estatal de Cla movilización. Eh, yo, claro es que te que parece sí. admirable porque como militante siempre has vivido de eso. Totalmente, y todo, como todos sí. los militantes han, han comprado banderas y han comprado mil cosas con la plata del pueblo, eso es. No, no? no con la plata del pueblo, con la plata es de la recurso militancia público. que tenía que tener. Pero tú dices recurso público, ese es el tema. No, no he dicho recurso público. Has dicho. He dicho sin sí, las instituciones. ¿Pero por qué? Escúchame. Se puede escuchar? Que que, te porque tenemos, segura. la militancia está, está, pero es que es lógico. Los, sí es verdad que los servidores públicos, por ejemplo, dan aportes, pero también dan los militantes. O sea, la militancia está, estamos en uh -huh. una crisis económica, crisis política, crisis social, crisis sanitaria, crisis de educación. Ese es el contexto en el que hemos hecho campaña. Yo he sido candidata de, por puro amor, además, sabiendo que no iba a entrar a la, a la Asamblea Legislativa, con puro amor. Esa ha sido una campaña del pueblo para el pueblo. Esa es la diferencia de esa campaña del 2020. Que no bueno, era, que so, era sin instituciones, sin claro, pues una es que, cosa es que, es que si el es, presidente es, es, va a una, a una entrevista, no ve, a un debate. Es que creo que el tema, el el tema es que encima. la militancia estatal Yo creo que cámaras. la militancia estatal sí, se ha eso. acostumbrado a vivir de los favores que tiene el no propio Estado. Favores. Porque es una la, cosa lógica. Luego el activismo en general tendría que ser, pues, sin recursos públicos, Canela. Ese es el problema. La militancia. Yo está... no tengo recursos públicos para hacer mi militancia, en lo absoluto, pero nada cero. No sé, no sé. No, o sea, no, por... no me digas, no sé, yo te lo estoy diciendo y tú tienes el deber de creérmelo. Claro, y, pero también podemos ver, digamos, lo que lo que has declarado hace unos segundos, digamos, no es que ese es el tema, o sea, el no, tema no, de el la militancia, ilusión. el tema de la militancia tiene que partir, pues, de la estructura de la propia sociedad, cuando se parte y se genera grupos, yo les llamo hasta en algún momento, Mira, la militancia proestatales, proestatales, el estatales, ese político, es el problema, el se comienza es, a degenerar es un todo el proceso. de organizaciones ¿no? sociales, o sea, el sujeto histórico dentro del MAS, no son militantes como yo, por ejemplo uh -huh. no son organizaciones ¿Y, sociales y, y, por qué, sí. y, es, y servicio, además organizaciones sociales y muchas vinculadas al área no. rural y por qué claro en datos, sí. el no área rural en Bolivia campesina. el 71% del área rural tiene pobreza rural. extrema o pobreza moderada, ¿dónde queda eso? eso? se ha reducido se ha reducido, pero hay la pobreza menos de la mitad de la población solo del área rural no estoy diciendo en la zona rural Menos de la mitad de la población es pobre. 43% es pobre. Ahora, ¿es más alto que la tasa urbana? Sí. ¿Es preocupante? Sí. ¿Se ha reducido a la mitad? También. O sea, las cosas como son. Sí, antes, de, antes del 2006 teníamos indicadores parecidos a Es que no nos vamos a Esa comparar pues, con los con los neoliberales, o sea, que no te vas a comparar con ah, la bueno. derecha, con Goni, digamos. Ah, hay bueno, que, pero hay que tú que crees que en 14 años caiga la luz y divina y seamos un. Y tú suizar? crees que en un año se, pues ha, no. se ha arruinado el país por años. Es, pues, es que eh, tú no, no, dices no, no. 14 sí, años no hemos logrado nada. En un año han nos. ¿Han deshecho el país en un año? Sí, sí lo han hecho, pero son cosas tangibles. Pero han han el papel higiénico. Claro, pero nadie va a defender a Áñez, es un gobierno nefasto, pero hay que que colo no hay que colocar y decir, en 14 años no hemos solucionado el país, Yo pero en, que uno, que sí ha sucedido, en uno sí va a durar Para darte, a, años, para darte algún tipo de concesión, y lo que sí ha sucedido, creo, que en los 14 años no se ha logrado poner candados a todos los avances. Uh -huh. Eso es algo real, ¿no? O sea, poner candados para que no haya retrocesos tan fuertes. ¿No? Que sí, que, eh, bueno, que lamentablemente, como no había esos candados, en ese año. De, del gobierno de facto de Johnny Áñez, sí hubo la posibilidad de que haya retrocesos tan importantes. Eso sí te lo... Te lo Ahora, una pregunta Canela, eh, ¿tú sabes de algún país que haya o de algún proceso en algún país que haya puesto candados? Eh, sí, claro. Porque te digo los avances de. Pero voy a los decir los nombres y del... del... <risa> se van no, a salir yo corriendo te, de acá. Yo te digo tres Venezuela. ejemplos tangibles, bueno, pero es que no <risa> hubo un cambio de gobierno. Yo te digo, ah, candados son, ante un candados. cambio de gobierno. Ponte. Imagínate En Argentina, todo, con... todo lo que avanzó, digamos, sí. el kirchnerismo, cuando Cristina terminaba su mandato, Mira. el 2015, era el sueldo mínimo más alto de la región. Los cuatro años de Macri, y lo digo en primera persona, aunque no es bueno ser autorreferencial, pero yo viví año y medio de, ese, de esa época en Buenos Aires. La, uh -huh. el, la caída de la economía y la diríamos, el, toda la gente que había subido sí. a la clase media, volvió a la clase pobre. Brasil, vámonos al lado, Brasil, todos los avances que tuvo con el PT, 20 millones salieron de la, personas salieron de la pobreza durante el, el gobierno de Lula, y durante el, el gobierno de Temer y de Bolsonaro, nuevamente vuelven sí. a dispararse los índices de pobreza. La pregunta es, ¿existe algún país...? Que haya puesto los candados ante un posible cambio de gobierno? Yo creo que eh, no hay que pensar solamente desde, desde el cambio de gobierno, pero los candados, yo, el candado, en realidad, creo que es la construcción del poder popular. Y eso es una cosa muy profunda y compleja. ¿no? O sea, aquí no se ha trabajado, por ejemplo, en. Eh, o sea, se sigue pensando el poder desde lo institucional y lo burocrático, y no desde, eh, desde, desde el, el territorio, desde lo comunitario, etc. ¿no? Ese es un candado. Tan fuerte que te permite incluso so, so, so, eh, soportar golpes de Estado, te permite. Eh, es lo que su, sí sucede en, en, en Venezuela, ¿no? Ante todas las arremetidas eh, golpistas, eh, imperialistas que, que existen en ese país, más allá de la administración, nos guste o no, hay un, una, una, una, una comunidad, un colectivo organizado de tal manera que de por sí ya es un candado para su proceso de cambios, ¿no? Entonces. Bien, eh, Javi, sí, ya. Mm, y a ver, yo creo que hay que trabajar varias cuestiones, ¿ya? A ver, vamos primero con la parte de los datos, que es la más corta, ¿ya? A ver, minerales de entre enero del dos mi, de, de enero a junio del 2021 versus enero a junio del 2022. Aumento solo en volumen, no estoy viendo variación de precios. Minerales 19%, soya 47%. Eh, si bien hay una caída en el volumen de la exportación de hidrocarburos, en valor sube 36%. Es decir, en cualquiera de los principales rubros de exportación del país, estamos exportando más, no solamente en valor, sino en volumen. Pero particularmente soya. ¿ya? Entonces, decir, decir esta narrativa que, de que a veces Alem saca de decir de que no, es que está colapsando la economía, de que, está, de que está faltando gas, de que está habiendo problemas económicos, que no sé qué, es falso. A mí me llega a molestar un poco porque ya hemos trabajado esto en otros programas con la REM, O sea, se ha señalado que estos datos no son así. Lo, el único dato objetivo que se puede decir en crítica es de que faltan, eh, hay cierta ausencia de reservas de gas. Eso es un dato objetivo que lo ha puesto Mauricio. Hey puedo decir que eh, con el litio no se están generando recursos, decir que, con, que están cayendo las exportaciones de soya o de minerales son totalmente mentiras. Y lo más grave es que ya se ha trabajado aquí antes, pero Alem insiste en instalar estas mentiras en la mesa. Ahora, sobre el tema de los recursos públicos, que creo que es una observación de Lucio, que se debe trabajar bastante bien. A ver, vamos a hacerlo muy honestamente. Cualquier funcionario público que está ahorita en su función pública está porque el MAS ha decidido que esté ahí. No es una cuestión ni de meritocracia, ni de, ah, no, es que yo soy muy único y detergente, o de escarafón. Los únicos que pueden decir eso son los del magisterio. Entonces, si me dicen a mí personalmente, todas las personas que trabajan en el Estado para el MAS tienen que cubrir una cuota para el MAS. Esas son las fuentes de financiamiento, o sea, cuando se habla de fuentes de financiamiento, ¿cuáles? No es que el Estado eh, no es que el Estado le pagan más. Se podría evidenciar, han tenido un año con la años para demostrar que supuestamente el MAS habría desviado recursos, no se ha demostrado nada, nada, porque el MAS no se roba plata, no se roba. Puede haber un político corrupto, si lo hay se lo sanciona, pero el MAS como partido no roba plata. La fuente de financiamiento son los aportes de los militantes públicos. Entonces, si me parece si me quizás a Lucio le parezca malo para mí me parece totalmente racional me parece totalmente lógico porque los militantes se deben en última instancia al partido y si están en la función pública le tienen que pagar al partido y los militantes que puedan fuera de la función pública aportar al partido mediante otras cuestiones no sé su trabajo privado etcétera bienvenido pero ahí digamos obviamente ya hay más matices ¿no? eh, en ese sentido cuáles son los recursos del más los recursos de sus funcionarios públicos. Ahora, ¿sin esos recursos puede funcionar el MAS? Obviamente que sí. Cuando el MAS no tenía ningún ni un peso para se muerto, pudo ganar las elecciones del 2020. Es justamente lo que señalaba Canela. No ha habido, no teníamos el estado central. Un montón de alcaldes estaban exiliados por la persecución de Yanine Áñez. Hay un montón de municipios con sus presupuestos congelados por la política de austeridad de Yanine Áñez. Aún así, Teniendo todas las estructuras democráticas del Estado eh, que el MAS controlaba sin poder generar fuentes de ingreso a través de los de los militantes que estaban ahí, aún así el MAS ganó y ganó con todas las de la ley. Entonces, ¿ayuda? Sí. ¿Beneficia en algunos casos? Sí. ¿Es fundamental para el MAS? No. ¿Podrías quitarle al MAS todas las alcaldías y ganarías las siguientes elecciones? Lo haría, porque eso es el MAS, es la representación política del bloque popular. Mientras esto sea verdad, podemos ir con cinco bolivianos a las campañas y ganamos. Y ganamos. Ahora, sobre el tema del oportunismo, sí, solo para ir cerrando ya. Eh, a ver, que la derecha eh, le duela, que sean percibidos socialmente como perdedores, es su problema. ¿ya? O sea, el hecho que haya, a ver, los oportunistas tienen que ser denunciados si se entran al, vínculo del MAS, al vehículo del MAS. Si es que hay un candidato que entró ahí solamente porque había sido exadenista y se cambió la sigla, eso se tiene que denunciar, criticar y sancionar. Totalmente de acuerdo. ¿Pero por qué pasa eso en primera instancia? Porque el MAS es el único que gana las elecciones a nivel nacional. Obviamente, digamos, en Santa Cruz los oportunistas se van a ir con Camacho, obviamente. Pero, pero digamos, en el resto del país los oportunistas van a tratar, tratar de sumarse al vehículo del MAS. ¿Por qué? Porque el MAS gana. Y el más gana porque, vuelvo a decir, es la representación de la voluntad popular. Es la representación del bloque popular. Y en la medida que eso sea verdad, todos los oportunistas van a tratar de agarrarse a ese carro. Y, a, y la derecha está muy afectada por eso, porque la derecha lo único que suele tener es dinero. por el dinero no te sirve si la gente cree que vas a perder. ¿Por qué creen que el Doria se sufre tanto? ¿Y cuántas elecciones lleva perdida a Lilo, el Doria? O, sea, o, o Carlos Mesa, digamos así, que ha perdido esta última elección, así para, para tomar otro ejemplo. O para hablar de otro muerto político, Tutu Quiroga. ¿Cuántas elecciones presidenciales ha jugado Tutu Quiroga? No ha ganado ninguna. Entonces, ese es el tema. O sea, pueden tener todo el dinero del mundo. Por la gente, incluso la gente más ruin, no se va a sumar a los vehículos de la derecha porque pierde. Eso significa que no hay militantes honestos en la derecha Obviamente que hay militantes honestos en la derecha Eso significa que no hay militantes eh, Que no hay un sistema de convicciones De ideas en la derecha Si sí lo hay, si sí lo hay Pero el tema es de que es como el trotskismo El trotskismo anda denunciando a todo el mundo Y a todas voces de que no Esto está comprado, la democracia no sirve Solo porque ellos pierden Esa actitud de del trotskismo Lamentablemente se está contagiando a la derecha Y eso sí es triste Alem ya. Yeah. Datos INE hoy, martes 18. Los dos, únicos, los dos únicos departamentos que han generado estabilidad económica antes de la pandemia es Santa Cruz y Potosí. Santa Cruz gracias a la agroindustria y Potosí gracias a la, a la empresa, a, a la minería. Cooperativista, por supuesto, cuasi privado. El resto del país está por menos de la mitad de lo que se debería lograr. Entonces, eso es preocupante. Datos cine para que Javier no esté diciendo que nos estamos inventando y toda esa situación. ¿Está bien? Entonces, ma mala administración. El otro elemento, eh, volviendo al punto <coughs> del señor Arce. Dos años de, de trabajo político, ¿Qué tenemos? Más allá del señor, de los tres ministros muy conocidos, uno por su mala fama, que sería el señor Lima, gracias al señor Evo Morales, el señor Rogelio Maite y la señora Prada, ¿qué ministro más conocemos? ¿Qué ministro conocemos en el, en el, en el escenario de la educación? Se ha resuelto el problema de la educación, más al contrario se está generando más rencor con una ley con la cual yo defiendo, que es la de Lino Siñani, pero se está generando más rencor. ¿Qué pasa con el escenario de salud? ¿Se está mejorando la calidad de salud? Y eso es un tema ministerial que se tiene que administrar desde la cabeza del Estado, que es el señor Arce Catacora, y no está poniendo puntos sobre el asunto. No ha tenido y no tiene una imagen política clara sobre el qué hacer, sobre los diferentes escenarios de coyuntura. No se ha pronunciado con los cocaleros, no se ha pronunciado en su momento, un momento oportuno con la 386, no se está pronunciando de manera coherente, más allá del conflicto que quiere generar sobre, el conflicto, sobre los bloqueos que va a haber en Santa Cruz a partir de este fin de semana. No se está generando un discurso tecnicista sobre la economía, más allá de vamos a generar la estabilidad económica. Y, y obviamente se está mostrando, INE vuelvo a decir, ha mostrado que Esto no es así. Entonces, tenemos un, un gobernante, un señor Arce Catacora, que en estas dos miradas no está logrando. Y, parlo, y por el contrario, lo que está generando sí es una crisis. Se le ha recomendado no solo organismos internacionales, sino a la Cámara de Comercio de la, de Bolivia, de la Paz, perdón que no haga mayor gasto público. ¿Y qué es lo que está haciendo? Mayor gasto público. En el tema de la gestora, gestora se llama no lo que antes eran las AFPs, que recién va a empezar en funcionamiento el 2023, en marzo, si no me equivoco, ya tiene 248 empleados públicos. Y la pregunta es, ¿para qué? Se está haciendo mayor gasto público en un nivel de crisis económica, supongamos que no en Bolivia, pero sí hay una crisis global. Y no porque nosotros estemos nomás buscando una estabilidad económica, que no es cierto, pero estemos relativamente bien, fiándonos que el litio nos va a salvar de este hueco económico, no podemos despilfarrar el dinero, pero se lo está haciendo. Entonces, ¿qué tenemos como resultado a dos años de la, de la elección? Lo mismo que la señora Áñez, y ese es un problema. Cane, para cerrar. Bueno, para cerrar, definitivamente no es lo mismo que la señora Áñez, porque vivimos diferente. Y eso nos pueden, nos pueden tirar números... Eh, que, que incluso a veces no, no entendemos o que no son claros, pero nosotros y nosotros como bolivianos sí sabemos que nuestro país hoy está, eh, en, en, está en mejores condiciones que hace dos años. El país que nos han dejado hace dos años era un país para que, se estaba, que estaba volviendo a las ruinas y hoy estamos hablando de estabilidad, estamos hablando de, que, de crecimiento, estamos hablando de que incluso con los vecinos, con los países vecinos, con altas tasas de inflación, nosotros no estamos con esos problemas, hablan de déficit fiscal, evidentemente lo hay, y no por gasto público, sino por inversión pública, pero eh, así como se estima eh, un porcentaje de, de alrededor de 12% este año, se estima también que el siguiente vaya a ser de 8%, o sea, se está controlando la economía, se está mejorando, estamos realmente, estamos, eh, creo en una situación de estabilidad que, eh, que, que de económica, sanitaria. Hemos resuelto el tema de las vacunas en medio de una pandemia mundial. Otros países la han, su, la han sufrido muchísimo más que nosotros. Entonces, creo que realmente se ha, hay, hay, en nuestra vida se nota que ha habido cambios importantes. Ahora bien, creo que es importante más bien profundizar este proceso de cambio. Es este el momento, justamente por el alto... Eh, por, hacer, por, por el nivel de conflictividad tan alto que estamos viviendo es momento de tomar decisiones y en esto sí creo que eh, nos toca desde las militancias del MAS desde las militancias de las izquierdas en realidad también eh, hacer propuestas programáticas en ese sentido por favor, fortalecimiento del SUS más redistribución de la riqueza más eh, políticas para fortalecer la economía comunitaria el pilar de, de nuestro modelo de sobre la economía comunitaria hay mucho que hacer todavía. Ese, ese tiene que ser el cami camino, la profundización del proceso. And, y esa va a ser también la resistencia ante las arremetidas golpistas de la derecha. Gracias, Canela. Como siempre, un placer tener en el no, programa. Gracias, Diego, siempre. Gracias, Lucio. Hasta mañana. Alem, Caballero. Javier, gracias a ustedes por acompañarnos, por hacer posible eh, que... Noche a noche sigamos debatiendo a nuestro estilo los temas de la agenda nacional e internacional. Nos reencontramos mañana, tempranito, a las 6 de la mañana en la primera edición y a las 22 horas en Irreverente. Chao, buenas noches. Estás viendo había Ya la televisión, un continente de culturas.